¿Qué tal? Hello, hi, muy Sayonara, este es un nuevo video para el canal y espero que estén súper bien Porque vamos a comenzar Happy birthday to you Happy birthday Siempre hay gente de todo tipo, desde esas personas que hacen ese cumpleaños divertido y alegre y las otras personas que no tanto, pero hacen del cumpleaños un momento muy divertido. Así que en este video te voy a enseñar esas personas que no pueden faltar en los cumpleaños. Es esa persona que se lo come casi todo. Digamos que el 50% de la comida se lo comen el resto de invitados y el otro 50% se lo come esa misma persona. Mm. ¡Qué rica comida! Uh, uh, uh. <risa> Casi me En la mayoría de los cumpleaños dan pequeños detalles a los invitados por haber asistido al cumpleaños. Pero hay una persona en particular que, que se pasa pidiendo tanto las sorpresas que hasta llega al punto en el que uno piensa que solo el cumpleaños es por las sorpresas. No, tal vez sí es por eso. ¿Por? ¿Señora nos va a dar las sorpresas? niña, ya no aguanto más no, te voy a dar las sorpresas ahora, por favor quiero que te calmes porque tú también viniste a la fiesta para celebrar el cumpleaños de mi hijo por favor, ten paciencia Ahora sigue esa persona que hace bromas de buen y mal gusto. Algunas bromas son algo divertidas, pero hay otras bromas que terminan muy mal. Una broma clásica en los cumpleaños es que te meten la cara en el pastel cuando vas a soplar las velas. Y en mi experiencia es algo divertido, pero al mismo tiempo uno siente que se va a ahogar. Bueno, sigamos. Oye, tú, niña, ven aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ojos. Ahora ábrelos. ¡Calvo! ¡Ah! Broma, muy chévere, una gran broma, ¿no? Nah, ni que fuera tan mala, solo te di unos dos puñitos y una patada No fue mucho, no fue mucho Perdóname, eh, perdóname, tú, tranquilo, tranquilo oh, Todo bien, todo bien ¡Ah! ¡Ah! ah. que va a que tiene que ir obligatoriamente a todos los cumpleaños o si no no si no se muere o sea o sea no puede vivir sin ir a un cumpleaños al que lo hayan ¡Oh! son las 6.59 yo no son las 7 por ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! el que voy corriendo no a por el que voy corriendo a a mi mujer que no me lo vi ¡Ah! ¡Ah! Ah, A ver, esperen, ¿por qué todo está cerrado? Pero amigo, si el cumpleaños es en media hora. Ah, oh, eh, ok, ok. Eh, bueno, pues supongo que tendré que esperar... a todos los invitados. Ese se encarga de tener un tema para hablar. Nunca le falta alguna cosa para que un para discutir o un tema para poder charlar. Así que también es una persona muy entretenida, pero muchas veces puede terminar aburriendo. Ay, bueno, entonces imagínate que entonces la cosa era así. Entonces, ¿y mira que yo también? No, no, no, no, no espera, déjame terminar. Pero y entonces después yo fui y el señora me dijo. Eh, ¿qué? Sí, mira que yo. No, no, no, no. Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Entonces, después pasó. Bla bla bla bla bla bla bla. ¡Ya basta! ¡Eres un ¡Deja de hablar! ¡Deja de interfine! Ya me tienes hasta Perdón, perdón, sí, ya voy a dejar de hablar, te voy a dejar. Eh, habla, sí, tranquila, tranquila. Yo más bien, voy a ir por las sorpresas. Estos son todos los tipos de invitados de los cumpleaños que no pueden faltar. Pero no olvidar que siempre siempre los cumpleaños van a ser un momento especial y lo más importante aprovecharlo. Ahora sí chicos, ahora sí chicos, es que que me digan en los comentarios qué tipos de personas eh, eh, eh, no pueden faltar tampoco en los cumpleaños para hacer una parte 2. Ahora sí, los invito a que se suscriban al canal. Le den un buen like a este video. Y compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás es fuera del Alon, solo suscríbete. Pero ya no serás no, no más fuera de porque ahora soy tu amigo. Y no olvides seguirme en Instagram como son Cool0709. Y en TikTok. Igual acá les dejo el link en la descripción. Para que puedan seguirme. Ahora sí. Nos vemos, mis queridos amiguitos.